El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Los grandes actores de desarrollo en el mundo han de ser los gobiernos y las organizaciones sociales. Dice Bill Gates, uno de los grandes filántropos en el día de hoy. Sabemos que Bill Gates acaba de donar 5.000 millones de dólares para combatir el SIDA, la malaria y la tuberculosis en África. En 2001, ya concedió 9.000 millones de dólares para mejorar la salud en África y él mismo dice que lo importante en África son cuatro puntos educación, eh, primero, salud y nutrición segundo, educación tercero, oportunidades económicas y cuarto, buenos gobiernos Lo que los filántropos deberían hacer, más que ayudar a emergencias, o, o además de ayudar a emergencias, es precisamente potenciar gobernanzas más responsables, gobiernos más íntegros, líderes más responsables, para que garantizaran una economía justa y una distribución más equitativa de los recursos. La tecnología también ha de servir a la dignidad humana y a crear bien común deberían entregarse y potenciar, usar todo su capital y su influencia para ayudar a mejorar la gobernanza en el mundo y un sistema económico que sea más equitativo, más justo y más ético. De lo contrario, los filántropos y la filantropía siguen poniendo parches a la pobreza, dejando a la gran parte de la sociedad al borde del camino. El punto de vista de la actualidad África Fundación Sur, la Editorial.